hola eh, hoy voy a reaccionar a guijeta y para que no vean mi cara pues traigo esto puesto eh, ok y si se ven como me voy moviendo no tiene nada que ver como como pues como estoy hablando Pero es que tuve que lavar esto la voz aparte porque pues no se escuchaba muy bien así que bueno empecemos A ver, oh, ¿me no, vegeta, a ver, no es. Acojemos esa. Hola, Vegeta. A ver. Tres horas pescando. Y aunque no ha picado nada, picarán con esta caña. Eh, es un acto de doblaje, no es. No es Vegeta, digamos. No es, no, no es la voz de Vegeta, es un actor de doblaje. Eh, supongo que un buen actor de doblaje. Eso es Ya picaréis, amigos, ya picaréis. No contáis con esta caña mágica que me vendió esa rata. ¿Eh? Uh -huh. Qué buena historia. Uno promocionándole un libro de Vegeta. rata siempre estafando a la gente con sus falsos trastos mágicos. Pruebe la magia. No se arrepentirá. No, <ríe> ¿No están un poco caras. ¿Cómo ponerle precio a algo tan dulce como su sonrisa? <ríe> ¡Calla palomero! ¿Eh? A ver, señora, ¿cuánto tiene? ¿Tengo un durán? ¿Qué? ¿Solo eso? ¡Fuera! Diana, me espanta la clientela. Es usted una rata. No, no me rata. Es que soy bien, Es que soy Venga a pastar. Menudo pieza. Ah, pero esas manzanitas me caerían perfectas ahora mismo. Willy el ladrón justiciero planea desde las alturas. con. el ladrón como siempre. Hmm, objetivo localizado. Mágicas manzanas definitivamente mm, mágicas. Qué buenas se ven. ¡Vamos allá! Bien, ahora las manzanas. Y un descuido ¡BAM! son mías. Pan comido. Maravillosa, jugar. O mejor, manzana comida. Manzana comida. Se estaba comiendo una piedra. ¿Qué tenemos ahí? sin su manzana más Ese rato ya me está volviendo, <risa> me gusta cómo sean los personajes, es sí, muy muy como los libros, me gusta, me gusta mucho, vamos allá, sí, estaba claro, estaba claro que se sí iba a romper, mis manzanas, mis amadas manzanas, F, <risa> Vaya, ¿Eh? vaya. Mira quién tenemos por aquí. De nuevo. <ríe> Me gusta cómo se ve. Aquí pescando, no están picando, pero ya picarán, picarán, picarán. Menuda castaña, no ha picado ni uno. ¿No tenéis hambre? Pues sí claro que no. <ríe> ¿Qué te he dicho de los anzuelos? ¿Qué te he dicho de los anzuelos? Se va a enojar. Se va a enojar bastante. Se acabó. Me he cansado de esperar. con compido? ¿Los vas a matar qué? Ah, pues parece que sí. Se hemos atrapado a este zoquete. Y siempre se nos escapa el ratonino. <risa> ya que estamos de buen humor, podríamos saltar a la parte donde escapó, ¿eh, tiros? Tú a callar. ¿Ah, ¿tú? Que no he Menudo atasco para entrar en la ciudad. Si te quieras caso al GPS. ¿eh? Que estos cacharros siempre se equivocan. No serás tú el que no sabe usarlos. Que no, que son los cacharros. Porque bien. hay... Es como una bar y hay como... Hay como teléfonos que... Pido. Menudas vistas. ¿Ese trasero acepta billetes o solo monedas? ¿Eh? <risa> y, y, ¿Qué habéis dicho? Vale. Vale. Nada. Yo, yo no he oído nada. No, yo tampoco. Tú. Nada de nada. <risa> como no, La que se le queda. Un le queda eh. ese trasero de ogro? no, no, no, problema con no, no, no, no, no, no, no, no, <risa> eh, no, no, el graciosito eh. <risa> hay momentos que me recuerdan como ven aquí, ya ven aquí justo a tiempo <risa> su pedido de pescaditos la caña hay un fuego la caña ¡Hambre! <risa> ah, ¿eh? <risa> ah. Me gusta cómo se si ven los personajes de verdad. ¿Qué está pasando? Está temblando. ¿Quién anda? ¿Eh? ¡Cuidado! ¿Quién eres tú? Ah, sí, sí, bueno, sí. es la ¡Esa es mi casa! Parece que tendré que acabar contigo primero sí. Vamos... Triple 7 Después... Un poco más... Un poco más... Un poco más... Tiene que tardar tres años... Sabía que no le nada. Eso no me lo esperaba. ¡Déjame ¡Ven entrar! Juro <tose> que si nos relajamos un momento y hablamos. Voy a destruir la casa, es que no <tose> la que de les estudió. <tose> se ha salvado dinero. Corre, Corre. por de... <risa> <risa> <risa> patas, pues. vamos. Ya no existe. Estamos usando eh, la cara de Palmer en 2020. Y lo conseguimos. Lo hemos perdido! Um. <risa> ¡Bueno! He la cara? Buena aventura! ¡Nos vemos! Esto se va a poner feo! Uh, no, no hay... No te, vas. ¿Te vas a ninguna parte! ¡Has destruido mi casa! El ogro la ha destruido! ¡Yo te he salvado la vida! ¡Yo ya tenía una vida a salvo antes de que tú llegaras! ¡Pues qué sí. vida más aburrida! de vuelta! <risa> <bler>. <risa> Sí. No está malo no tener casa, ¿sabes? Yo llevo años sin una. Y nadie... mm, pobrecito. ¡Ay, qué feos. ¡Quiero <risa> mi casa! ¿Oh? ¿Tienes hambre? Porque yo sí. He encontrado un pescadito. ¡Eso era mi pescado! ¡Era! ¡Era! Oh, sí, a enterar! Bueno, pues hasta aquí sí, sí, sí, el primer bueno. episodio de nuestra serie animada Wigeta. ¿Qué te ha parecido, Willy? Bueno, pues estoy muy nervioso. A mí me ha encantado, pero sobre todo a ver cómo apoya a la gente después de tanto trabajo. De